Bienvenidos todos a una sesión nueva de la Tonne Conference 2020. Una edición que en vez de ser presencial como ha venido siendo hasta ahora, este año va a ser de manera telemática debido a la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver una sesión a la que he titulado de Cloud as a Service a Cloud as a Sales Service. Una manera de crear una nueva cultura de desarrollo para autoconsumir los recursos que nos ofrece la nube, en este caso, la de Microsoft Azure. Antes de nada, me gustaría agradecer a los patrocinadores y organizadores del evento todo el esfuerzo que han hecho para que estas sesiones se puedan transmitir en el día de hoy y no solo eh, debido, pues, como siempre, que los, que los agradecemos, pero es que normalmente sin ellos es complicado dar unas sesiones y unas unas charlas y, y organizar un evento en una, en una situación normal, pues este año la situación que vivimos es totalmente imposible sin, sin estos organizadores detrás de nosotros apoyándonos para dar las sesiones. Por otro lado, también me gustaría agradecer no solo ya a, los, a, los, a las compañías que, que, se que lo han organizado sino a las personas que han estado detrás haciendo un montón de trabajo entre bastidores, enviando recursos y organizando las sesiones, llevando el Twitter para que las sesiones se lleven a cabo. Muchas gracias a vosotros también, chicos. Vale, en primer lugar me voy a presentar. Yo soy David Muñoz, trabajo desde hace cuatro años en Plain Concepts, en el área de Cloud Solutions, que es un área que se encarga de eh, impulsar la transformación digital a, a, a Cloud. En estos casos, pues nos podemos encargar... En la mayoría a Azure, de Microsoft, pero también a WS o a Google. Hacemos también, hacemos también proyectillos. ¿Mi rol en el equipo? Pues mi rol en el equipo es de Cloud Architect, debido a, a la evolución que he tenido, y de manager manager de, de mi equipo. Ahora mismo, sobre todo, me encuentro eh, eh, especializado en un, en un proyecto de que, del que hoy os voy a hablar y del que, y del que soy manager dentro de que sea cloud architect y de que sea manager estoy especializado en la seguridad cloud y en la automatización también cloud me parece que las tecnologías que nos vienen hoy, hoy en día es muy importante trabajarlas de manera automatizada dado la, la, el gran potencial que nos ofrece y tiene que ser de una manera segura eh, cloud cualquier tipo de cloud eh, ofrece mucha seguridad pero tenemos que saber usar tenemos que saber utilizarla hoy vamos a dar algunas pinceladillas en esa parte, pero no me voy, no voy a enfocarlo. Vale, llegados a este momento, seguramente alguno esté a punto de darle a, a cerrar, cambiarse de sesión y decir y estará pensando qué narices aquí hace un tío en la dotnet conference, que son una, un evento de desarrollo y aquí ha venido alguien de infraestructura y nos está hablando de Azure. Nos está timando que se vaya que se vaya mejor a un Azure Bootcamp que a una dotnet conference. Y encima ahora lo vais a pensar más aún cuando os diga que el parte del, del desarrollo que vamos a ver hoy va a ser en PowerShell, que es un idioma que nos resulta a los administradores de cloud muy sencillo, es muy user-friendly para nosotros. Y vosotros no estaréis acostumbrados a este, a este tipo de lenguaje que es más de scripting que de desarrollo. Pero también se pueden desarrollar cosas muy chulas. Cosas muy chulas en este lenguaje. No os preocupéis que sí que vamos a ver una eh, parte de desarrollo, cultura... Y vamos a tocar código. Así que os invito a quedaros. A ver. Eh, como desarrolladores. Mmm, decirme quién no ha tenido en ningún momento un pensamiento en contra de la gente de infraestructura. Imagino que la mayoría. Incluso la gente de infraestructura. Muchas veces. Hemos tenido pensamientos en contra de la propia gente de, infra de infraestructura. Porque os pasa lo mismo que a nosotros. Eh, llegamos a... Hacer un proyecto a otra empresa, a mí me pasa. Eh, tenemos que hacer un proyecto, por ejemplo, con Azure Immigrate. con Azure Migrate necesita de un appliance para empezar a migrar Y necesita de, ciertos, de ciertas conexiones. Nos pasa que mm, sabemos lo que vamos a hacer, llegamos a la empresa en cuestión y no tenemos el appliance disponible, como muchas veces es normal. Tenemos que pedirlo. Se lo pedimos al equipo correspondiente y tardan unos días en dárnoslo. Pues en desarrollo es sí, igual. Nosotros como en, en desarrollo... Mm, sabéis que vais a trabajar en Kanban, sabéis que trabajar en, que vais a traba o que vais a trabajar en Scrum o la metodología que sea, sobre todo metodologías ágiles hoy en día. Hacéis vuestra serie de iteraciones, mm, pensáis cuándo se van a entregar los proyectos, cuándo se van a entregar las iteras, cuándo se va cuándo se va a entregar cada una de las itera iteraciones. Siempre tenéis algún momento en el que decir bueno, podemos sufrir algún retraso, entonces siempre se van. antes de nada se empiezan a ajustar, está claro que los tiempos. Es muy difícil calcularlos, aunque cada vez se, se hace mejor, eso está claro. Pero llegáis a un proyecto, llegáis a una, a una empresa distinta, y no tenéis la infraestructura necesaria. Tenéis que pedirla. Es, ese proceso de tener que pedir infraestructura, tener que pedir algo, es conocido como modelo ventanilla. Llegas, lo pides, puede que tengas que hacer una cola, ta ta ta ta ta ta ta. Pero es, es un modelo ventanilla, un... y es muy tedioso seguir ese, seguir ese modelo. A mí me recuerda este modelo a las 12 pruebas de Asterix y Obelix No sé si habéis visto esta película, imagino que sí, porque se referencia, se referencia un montón de veces. No sé si en la casa de los locos, que tienen que pedir un documento, tanto Asterix como Obelix para eh, salir, de, salir de la casa y completar la prueba. Pues este mundo es lo mismo. ¿Queréis un servidor de SQL? Y os vais a, creéis que lo tenéis que pedir, a la gente de SQL. Y resulta mmm, que hay dos departamentos de SQL, de, de SQL. Y habéis pedido al departamento que no era. Porque a lo mejor uno es para proyectos externos, otro para proyectos externos, internos. Lo que sea. O queríais un servidor de Oracle y habéis ido al de SQL y resulta que hay un departamento de, de Oracle que no conocíais. Mmm, a lo mejor la petición no se la habéis hecho de la manera que ellos quieren porque lo quieren estandarizado y os falta un dato, o la aprobación de uno de los jefes de proyecto de la empresa a la que se está yendo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No solo tenéis que lidiar con un desarrollo, con un desarrollo que es lo complejo obviamente de, una, de, un, de un desarrollo de software, ¿vale? es la parte compleja, sino que encima tenéis que lidiar con todos esos tickets que hay que abrir a los equipos de, de infraestructura tenéis que terminar, se termina hasta las narices y sobre todo cuando te causan retrasos en tu proyecto si te causa un retraso de un proyecto en uno o dos días pues lo puedes asumir pero yo he llegado a ver que a lo mejor tienes que esperar a, cierto, a cierta parte de infraestructura pues un mes porque las, los tickets se van viendo encolados o no se, sabe, no se sabe bien a quién ponerlo sobre todo porque pasa una cosa hay ciertos meses del año en los que los proyectos en los que van apareciendo más proyectos. Por ejemplo, en, en enero hay más proyectos entrantes que en pleno julio. Eso significa que en enero la gente de infraestructura tiene que hacer más despliegues de infraestructura que en junio. Entonces se encola más, se retrasa más, llega, llega más encolado, es, es mucho trabajo. No. Lo cual también eh, suele, es, es entendible que haya, que haya retrasos. ¿Por qué? Porque tenéis que pedir eso a alguien en vez de hacerlo vosotros. En un mundo en el que todo empieza a ser ágil, hay una parte, hay un cuello de botella que no es nada ágil. Este, este mundo de infraestructura. Sobre todo pasaba en la infraestructura on premis También, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces los entornos, aunque os lo entreguen, no son iguales. Empezáis pidiendo un entorno de laboratorio para hacer las pruebas, os dan otro más exitosas y os dan uno de, de desarrollo, que suele ser igual que el de laboratorio. Hacéis el desarrollo en todas las fases y pasáis a CENZAN. Os entregan el, el servidor de infraestructura de Acceptance y resulta que en ese momento, y algo que nadie os había comunicado en la empresa, que a partir de Acceptance y, producio, y ya en producción, hay proxies en la empresa. Y decís, ahí va. Si es que yo mi aplicación no lo he hecho proxificable. Ahora cada vez más eh, sí hay a, a, aplicaciones que son proxificables, pero sí es cierto que ha habido ocasiones en las que, nos, en las que me han comentado de pues compañeros de decirme, joder, eh, he llegado a un proyecto, he llegado a y, y he tenido que cambiar eh, va, ciertos puntos del desarrollo para hacer proxificable eh, ese desarrollo. Otro retraso más, no solo me, me han provocado el retraso porque, me tenían, porque han tardado en darme la infraestructura, sino que además me han provocado un retraso porque la infraestructura no siempre es la misma o incluso que te dan la infraestructura ya en producción y a lo mejor a ese servidor no se ha desplegado correctamente y le falta una versión de un, del módulo que estáis utilizando, os han dado una versión distinta, en vez de daros la última versión de, de .NET resulta que en producción se da la, la versión, dos versiones por detrás y no os cuadra el desarrollo, son siempre retrasos al, des, al, al desarrollo que no podéis evitar También que ha pasado hace, un, hace unos años, llegó Cloud, llegó Azure y vosotros, como gente de desarrollo, empezasteis a desplegar infraestructura. ¿Por qué? Porque el, el despliegue de infraestructura en Cloud es facilísimo. Azure Microsoft, mmm, desplegarte cualquier tipo de, de recurso es irte al portal, buscar el recurso que quieres, rellenas grupos de recursos, el SKU, el nombre y ya lo tienes. Si te tarda un recurso en desplegar, un minuto, cinco minutos, a lo mejor el recurso que más te tarda en desplegar es, si no recuerdo mal, el, el WAP de Azure, que tarda 45 minutos. Un ExpressRoute, que la mayoría no sé si lo conocéis, también tarda en torno a una hora en desplegarse. Pero es una hora. Ha llegado un momento en el que vosotros, los desarrolladores, habéis conseguido mmm, desplegar infraestructura de manera muy sencilla en muy poco tiempo. Y os habéis quitado la gente de infraestructura. Nosotros, desde el equipo de cloud, cuando hemos llegado a hacer una gobernanza a ciertas empresas por las que han pasado proyectos que han utilizado Azure, nos hemos encontrado con que esos proyectos, ahora han pasado dos, tres proyectos en empresas pequeñas, pues han desplegado bastante infraestructura. Pero no la han desplegado de una manera ordenada. Porque no había ningún tipo de gobernanza. Entonces, ahí fue donde vimos nosotros, en la parte de la gobernanza, que queríamos nosotros la parte del pastel de la infraestructura, de la infraestructura Azure. Dijimos, a ver, hasta ahora nosotros estábamos gobernando la infraestructura on-premis, tenemos que seguir gobernando cierta, esta infraestructura. Y he dicho pastel cuando ni siquiera es un pastel. Azure... Ojalá fuera un pastel, Azure es un cacho pasturiano de 2 kilos y encima que no para de crecer y crecer. ¿Vale? Hay 200 recursos a día, 200.000 200 tipos de recursos a día de hoy y no paran de crecer y crecer y con multitud de configuraciones distintas. Es algo increíble la, el crecimiento que tiene Azure para ponerse a la disposición de los desarrolladores y, y poder hacer desarrollos, desarrollos que cada vez están más chulos. Además, eh, la evolución que ha sufrido, claro, hasta hace poco existían únicamente servidores, ahora ya pues existen el, la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio, el software como, como, como servicio. Hay diferentes tipos de servicio y multitud de recursos. Nosotros, y como, infra, como parte de... ¿Me he ido? Vale, Como agente de infraestructura, tenemos que llegar a hacer, lógicamente, somos los encargados. De reutilizar nuestra experiencia del mundo on-premise, ¿vale? coger esa experiencia que hayamos adquirido y aplicar esa experiencia, sobre todo en la parte de gobernanza y la parte de seguridad. Como ya he dicho anteriormente, Azure es muy seguro, pero si tú te despliegas un SQL y no le pones ningún firewall y dejas abierto todas las redes, pierde parte de seguridad. Y sí si nos hemos encontrado ese tipo de casos. Nos hemos encontrado muchos casos. De un proyecto que ha ido a por laboratorio, por desarrollo, son autónomos porque los propios desarrolladores han aprendido a ser autónomos en el uso de cloud, pero han dejado todo abierto. Y cuando hemos llevado a nosotros a decir, oye, que esto no lo puedes tener tan abierto porque es inseguro, y, y no se pueden tener aplicaciones inseguras hoy, y menos hoy en día, ¿vale? con la cantidad de, de ataques que estamos sufriendo, ha habido que hacer reingeniería de esas aplicaciones porque estaba, a lo mejor, un container que estaba abierto a, a todo el mundo, había que pasarlo por un proxy, por la corporativa descargar ciertos paquetes en vez de, de un repositorio público o un repositorio privado... Y el problema es cuando todo eso se hace después de un desarrollo, porque hay que hacer la ingeniería, muchas veces los desarrolladores ya se han ido, hay que llamar a otros desarrolladores, tienen que comprender el desarrollo que se ha hecho anteriormente, cada, desarrollador, cada desarrollo deja a lo mejor la documentación en un sitio distinto y es complicado volver a hacer esa ingeniería una vez los desarrolladores del proyecto principal se han ido. Sobre todo esto, nos hemos encontrado en Play muchos casos en los que en empresas pequeñas pasa, pero también el problema viene cuando es cuando esto está ocurriendo en empresas grandes, en empresas con 200 proyectos y con miles de recursos en Azure. Para, virar, para aquí, tengo que meterme en un proyecto en el que llevo colaborando desde hace tres años en Repsol, en que nosotros empezamos como PlainConcess a migrar la infraestructura y migramos servidores, servidores que tenían en on premis a cloud. Le llegó el momento a Repsol, en este caso, de dar un paso más, es decir, ya tengo la infraestructura, tengo que dar un paso más para la adopción de las nuevas tecnologías. Quiero que mis clientes, o sea, que los proyectos que vayan a llegar a hacer desarrollos en la empresa, sean capaces de utilizar la metodología ágil, no solo, para el desarrollo, no solo para el desarrollo, que está muy bien, sino también para la incorporación de la tecnología cloud y el despliegue de la infraestructura. Hay que acelerar la construcción de esas, de, esas nuevas, de esas nuevas infraestructuras y, y del nuevo desarrollo. Para ello, lo que hizo Microsoft en esta segunda fase fue llamarnos a varias empresas, entre ellas Microsoft como colaborador principal, también, estoy, también estamos Plain Concepts, Cabel, Ebris o BAS. También es que somos ahora mismo somos más de 50 personas. Entonces es un proyecto muy grande porque hay que dar respuesta a muchísimos proyectos. Este tipo de, de, bueno, de, de centro, de, bueno, más bien de área, de que se ha creado en Repsol es conocido como Cloud Center Excellence, que es la, la metodología para adquirir todas estas nuevas competencias. Como he dicho, somos, somos más de 50 y está pensado para empresas grandes, no para empresas pequeñas. Aunque es cierto que la parte que contaré de autoconsumo de, de infraestructura se puede, se puede enfocar, y reutilizarlo en, en, en proyectos más pequeños, pero nosotros lo, lo estamos enfocando para, empresos, para empresas grandes, para cual, para lo que digo, van a venir 200 proyectos y voy a tener 200 consumidores distintos. ¿Vale? Aquí ¿qué se crea? Pues lo que se crea es, lo que he dicho, una cultura nueva de, de desarrollo y de, de, y, de, y de infraestructura. La primera fase fue crear una nueva, una nueva adopción de la nube, como, como está ahí bien puesto. Lo que hacemos es cambiar la mentalidad, la mentalidad que, que he dicho de el modelo ventanilla con el que hemos empezado a el modelo de autoconsumo. Está muy bien que tengamos 200 tipos de, de metodologías de desarrollo, pero si, tenemos, si seguimos teniendo el embudo, el cuello de botella y la infraestructura Azure, en depender que un tío de Azure de, de infraestructura, me vaya a desplegar el servidor SQL, no me vale de nada. Se pierde agilidad. entonces Hay que, hay, hay que cambiar totalmente la, la, la mentalidad. Además, es un tipo de... Eh, las empresas grandes, que tienen mucha experiencia, suelen tener una, una jerarquía, en la que aparecen jefes y alguien ordena y manda. Para este tipo de, de nueva metodología, de nueva cultura, lo que se ha hecho es... Se crea una estructura plana, ¿m? en la que desaparece el, el modelo de, de jefe, por así decirlo, ¿m? y todo el mundo puede aportar, todo el mundo construye. El Cloud, Center, el Cloud Center of Excellence es de todos, todo el mundo lo ha construido. Y es cierto, es, os digo, somos, somos 50 personas y es increíble ver como todos los días, en cada reunión, alguien tiene algo que aportar, aunque sea alguien... ...que ha llegado nuevo hace dos días... ...porque tiene algo que aportar... ...porque ha tenido experiencia... ...sobre algo que los demás no hemos tenido experiencia... ...en otros proyectos en los que ha estado... ...RepSol... ...la gente que está en RepSol... ...tiene que aportar la experiencia... ...de todos los proyectos... ...con los que se ha ido enfrentando durante años... ...que son muchos... ...y la gente que venimos de fuera... ...a hacer otros proyectos... ...y sobre todo en Cloud... ...tenemos que aportar... ...nuestra experiencia de despliegue en Cloud... ...en ese tipo de, en ese tipo de proyectos... ...todo el mundo tiene experiencia y todo el mundo aporta. Por eso tiene que ser un cambio de mentalidad muy importante. Lo voy de decir es muy divertido. ¿Por qué digo también que es divertido? Porque realmente tener de la mano a Microsoft detrás de nosotros ¿eh? nos aporta un montón de soluciones a las que a, a problemas que nos encontramos en el día a día. Si tenemos 200 tipos de tipos de proyectos distintos, vamos a desplegar miles de recursos nos encontramos muchas situaciones y tenemos detrás a Microsoft, entre ellos, eh, a Jorge Valenzuela y a José Ángel Fernández, que hoy van a dar una charla aquí a la que os invito a que la veáis, nos ayudan en, el, en nuestro día a día. Tienen mucha experiencia en esa parte de, de Azure y nos ponen en contacto muchas veces con el propio equipo de producto de, de Microsoft para nosotros dar feedback sobre evoluciones que vamos a necesitar. No es lo mismo una evolución que pueda no es lo mismo... Tener que gobernar un tenar a nivel de una empresa pequeña o tener que gobernar un tenar a nivel de una empresa grande. Aquí entra también pues eso el, el tema de la gobernanza. Hay que tener claro que no todo, cada tú llegas como un, un proyecto y no puedes empezar a desplegar 200, 200 grupos de recursos, donde te da la gana, en la suscripción que te da la gana, con, eh, con los nombres que te da la gana, no puedes hacerlo. Sobre todo por un tema ya más eh, entre, entre la gobernanza por la organización y un tema también de seguridad Muchas veces eh, cuando se piden, hay, hay aplicaciones que tú vas a desplegar la, que se va a integrar con Azure Y te dice, oye mira, yo para integrar esta aplicación con Azure necesito ser owner de la suscripción Y así dices, pero esta aplicación, ¿qué hace? Pues despliega Accounts. simplemente y dices, oye, pero, ¿cómo puede ser que han pedido owners de la suscripción para desplegar los eh, storage account? Pues porque, hay, porque muchas veces es más cómodo pedir permisos de más a pedir permisos lo, los necesarios. Pero, desde el punto de vista de seguridad, dado que Azure nos ofrece el modelo RBAC, podemos ajustar mucho los niveles. ¿Y qué hacemos? Pues ajustamos niveles de, de seguridad, roles a, el, a al tipo de de permiso que se va a necesitar si necesitas desplegar estoy sacado te doy el permiso de desplegar estoy sacado y ya por último el autoconsumo de la nube como he dicho es muy fácil irse al portal de Azure y desplegar recursos lo puede hacer hoy en día todo el mundo es muy simple hacerlo y, y, y tienen multitud de manuales para para desplegar cualquier, cualquier recurso ya sea un WAF un SQL un data lake lo que vosotros queráis lo desplegáis y seguro que, que ya lo habéis hecho, pero cuando tienes que cuando tienes 200 proyectos, cuando tienes muchos proyectos distintos, ¿vale? quieres hacerlo siempre de la misma manera, o quieres hacerlo de una manera que un departamento de seguridad te diga, oye, puedes hacerlo así, nosotros nos integramos con un departamento de seguridad que nos dice, por ejemplo, oye, eh, en producción que las SQLs que se despliegan no tengan todo el firewall abierto. Pues habrá que hacer un desarrollador. O sea, perdón, habrá que hacer un desarrollo para que vosotros, como desarrolladores, despleguéis un SQL en Azure en producción con el firewall que dicta la empresa. En este caso, pues, pues sea Repsol o el Firewall que dicte la gente de ciberseguridad. Nosotros somos, por así decirlo, IKEA. Um, IKEA, um, ya sabéis, que da. Si tú te vas a comprar una mesa, te da los tornillos. Te da el destornillador, te da la madera de la tabla y te da las patas. ¿eh? Y tú te tienes que montar. Tienes que leerte un manual y tienes que cogerte todos esos instrumentos que te han dado y montarlo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer como Cloud como, Center of como Excellence, vamos a montar diversos recursos para que, tú, para que vosotros os montéis la mesa que necesitéis. No solo la mesa que, que sería, sino la mesa que se vaya a necesitar para cada proyecto. ¿Cómo se hace esto? Eh, el autoconsumo, ¿eh? nosotros lo estamos proveyendo mediante extensiones de Azure Pilots. Estamos construyendo extensiones de Azure DevOps ¿eh? para cada tipo de recurso que se necesita desplegar en Azure. Es decir, yo necesito desplegarme un WAF, pues tendréis disponible una extensión para desplegar WAF. Necesito un service principal, lo mismo, una extensión para despegar el service principal. Habrá una extensión para cada recurso que se vaya a necesitar. Entonces, ¿qué necesitáis para consumir esas extensiones? Pues en primer lugar, eh, Azure DevOps. Las extensiones, de, Las extensiones de Azure DevOps, valga la redundancia, se necesita un proyecto de Azure DevOps. Nosotros lo primero que hacemos es entregar un proyecto de Azure DevOps. Pero no solo el proyecto de Azure DevOps, se entrega el proyecto de Azure DevOps y las service connection necesarias para desplegar en los grupos de recursos de los entornos que se hayan definido. Es decir, si se despliegan en laboratorio, de desarrollo, aceptas y producción, pues te vamos a dar un grupo de recursos para cada uno de tus entornos, de tal manera que esté todo bien organizadito. ¿Qué es lo bueno también de tener la infraestructura como código? Eh, y, en, y en Azure DevOps, ¿eh? porque realmente no es el, el, el mismo estándar de infraestructura como código que, lo, que se montaba pues en un YAML o desde un Ansible para desplegarlo, sino que está en Azure DevOps, pero al estar en Azure DevOps sigue siendo infraestructura como código. Aquí qué es lo bueno, que se puede desplegar n veces, y al ser idempotente se va a desplegar de la misma manera y, va, y vais a tener siempre lo mismo desplegado. Vosotros, vosotros al iniciar una fase en laboratorio, no necesitáis los servidores encendidos todo el día, tenéis un servidor web y un SQL, pues a lo mejor mmm, lo queréis solo activos de, por la mañana de, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, que es cuando vais a trabajar. El resto del tiempo no lo queréis, no queréis además no queréis pagar por ello. Al, al revés de lo que pasaba en el mundo en premise, que siempre iban a existir esos recursos. No queréis pagar por ellos, no lo necesitáis, pues se, se eliminan, se, se despliegan. Pilates de eliminación de la infraestructura y aquí pasa y después gloria. Llega el lunes otra vez por la mañana y volvéis a desplegar. O le ponéis un calendario para que se despliegue lo que hemos dicho antes. De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Que en ese momento esté desplegado. Y hasta ahí lo que se entrega en primer momento. ¿vale? Que es lo que hemos denominado. O sea, es esa unión de Azure de vos más Azure es lo que se denomina como Cloud Environment. Pero no solo eso, aparte del Cloud Environment se entrega un acompañamiento, se entrega una serie de diseños de arquitectura y una serie de patrones de arquitectura. Lo bueno que tiene eh, un clavo, el Cloud Center of Excellence ¿vale? es que al pasar muchos, muchos proyectos debajo de nuestro ala, ¿vale? adquirimos mucha experiencia en arquitecturas, en, en, en arquitecturas cloud. Entonces lo que hacemos es reaprovechar la experiencia que vamos ganando en cada uno de los proyectos para ofrecérsela a los proyectos que van a venir. Decimos, pues a ver, eh, tú si te vas a desplegar un modelo vista controlador y un modelo vista controlador del tipo web, ¿vale? pues lo primero que te tienes que hacer es, te tienes que desplegar un web, te tienes que desplegar un app plan y te tienes que desplegar un SQL. Puede que haya gente que no tenga el conocimiento de la nube para saber lo que es, pero directamente, cuando llega, se le explica reaprovechando la documentación y reaprovechando el conocimiento. No solo eso. También se le, se le dan ejemplos de esos despliegues de pipelines, ¿Para qué? Pues si a ti a primer día ya tienes el despliegue de Python autoconsumible, del despliegue del WAF, del App Service y del SQL, ya lo tienes todo. Simplemente lo reutilizas. ...cambias por el nombre que, que tu proyecto requiera y empiezas a desplegar. A día 1, sois operativos. Bueno, a día uno, en cuanto se entrega el Cloud Environment. Porque, ¿cuál es el problema del Cloud Environment? El problema del Cloud Environment es que es la herramienta mediante la cual se van a autoconsumir recursos. No se puede autoconsumir la herramienta de autoconsumo. La necesitáis. Entonces, para esta parte, a día de hoy, tal y como lo hemos desarrollado nosotros si sí se hace en modelo ventanilla, pero se puede entregar en un día o en unas horas. ¿vale? Y normalmente cuando el proyecto... como se sabe? ¿Cuál que, ¿Qué proyecto va a llegar? Y el Cloud Environment únicamente referencia a un nombre de un proyecto distinto, ¿sí? es decir, llega un proyecto para que quiere desarrollar una herramienta para sacar petróleo más rápido de los pozos, de los pozos o mejorar el transporte de la gasolina lo que lo que lleguen los proyectos lo que lleguen los proyectos a Repsol en este caso o oh, al cliente que no os encontréis se le pone un nombre y se despliega un Cloud Environment con el nombre del proyecto que vaya a venir, de, de tal manera por pues, lo que os digo, a día 1 tenéis ese Cloud Environment con ese recurso de Azure DevOps más la conexión con Azure más los patrones de diseño y de arquitectura que se han, que se han ido aprendiendo es? es eso a día uno se empieza, se empieza a gestionar, esta, a, a, a poder autoconsumir todos estos recursos. Ahora, ¿cómo se construye? Como he dicho, nosotros somos más de 50 personas. Un proyecto, un, un área que tenga 50 personas, es difícil de gobernar. Sobre todo cuando van a desplegar sobre todo Azure o todo tipo de recursos de Azure. Lo que, lo que se ha decidido hacer ¿vale? como, como manera, como cultura, es formar diferentes grupos de producto, que cada grupo de producto estará focalizado en un área distinto. Por ejemplo, puedo hacer un grupo de producto que se vaya a encargar de la capa de datos. Y ese grupo de producto estará encargado de los SQLs, de los oracles y de los data lakes y los cosmos de DB. Todo lo que no me sé, ahora mismo no recuerdo más recursos de, de almacén de datos, pero hay un montón. En Azure. Habrá otro otro, otro grupo de productos, si quiere, que se encargue de las medidas de seguridad, como puede ser de un WAF, de los Service Principal, de los de Application, la organización que se necesite. Nosotros hemos hecho la nuestra especializada, pero como el modelo es exportable, cada, en cada empresa se puede decidir qué modelo utilizar, cómo organizar sus grupos de producto. Entonces, ese grupo de producto lo que hace es se focaliza en los recursos que tenga, que tenga su catálogo. El catálogo no es más que nada, pues lo que he dicho antes. Yo tengo el grupo de producto de datos, pues mi catálogo va a incluir los SQL, los oracles, los data lake, ta, ta, ta, ta, ta, ta, todo lo que necesite, un proyecto sobre, sobre almacenes de datos, y yo les doy les doy cobertura a todo este tipo de proyectos. Lo bueno también que tiene. Lo bueno, lo, lo bueno que tiene que tener este, este, los grupos de producto es que tienen que ser totalmente autónomos. Un grupo de producto tiene que tener la autonomía necesaria y el conocimiento, ¿vale? que es muy importante muchas veces, para hacer la arquitectura y el desarrollo de los productos. No puedo venir alguien de fuera. ¿Qué pasa? Si yo tengo el conocimiento de Azure SQL, de Azure Oracle, de, perdón, de, de. Oracle. Y de Data Lake. ¿vale? Que venga alguien de fuera a explicarme cómo hacer desarrollos para desplegar esos, esos recursos. Es contraproducente. ¿sabes? Sobre todo por la metodología. Yo puedo saber, al conocer mi producto, yo puedo saber cuál es la metodología que más se ajusta a lo que voy a desarrollar. Pues pasa como en, en desarrollo pasa lo mismo. A veces. Que os venga bien utilizar un patrón de arquitectura singleton, a veces que vais a utilizar un prototype y no siempre vais a necesitar ese tipo de patrón de diseño. A veces tenéis que ajustaros, es lo que, lo que vendemos muchas veces desde Plain Concepts, el tenemos las herramientas, hay que saber cuándo utilizar cada herramienta. Si yo tengo un martillo y un destornillador, para, para clavar un, un clavo utilizaré el martillo. Para poner un tornillo utilizaré el destornillador, es evidente, aquí nos pasa lo mismo, si nos viene un gurú que no conoce nuestro tipo de lo que vamos a hacer, nuestro producto, a decirnos, oye, tienes que desarrollar tu producto de tal manera, te tienes que organizar de tal manera, tienes que hacer las instalaciones de tal manera, no va a funcionar, el producto lo conozco yo, no lo conoce nadie de fuera. Tiene que ser, entonces, es eso, los productos tienen que ser... Los grupos de producto, perdón, tienen que ser totalmente autónomos para este desarrollo. Es lo más importante. Lo malo es, tienen que tener el conocimiento. Si nosotros, no a por si los desarrolladores de estos, de estos recursos, no tenemos el, el conocimiento, no vale de nada que sea autónomo. Si yo no sé cómo desarrollar eh, un producto autoconsumible, no vale de nada que, lo de, que decida lo que hacer. Necesitaría apoyo de fuera. Entonces, requiere mucha, mucha confianza en ese grupo de producto y el grupo de producto la tiene que devolver mmm, aportando las soluciones cuando se le requiera. Dicho esto, aunque los grupos de producto tengan que ser totalmente autónomos, tiene que haber cierta integración entre ellos. Si vosotros si un proyecto llega a la compañía y dice, oye, se le entrega el Cloud Environment, se le entrega Azure DevOps, tiene que desplegar un WAF que depende de un grupo de producto y tiene que desplegar un sql que depende de un grupo de producto no puede haber un, un tipo de documentación por cada grupo de producto tendrán que unirse para entregar el mismo tipo de documentación para hacer, un, para hacer los ejemplos de la misma manera y si tenéis que pedir, si alguien le tiene que pedir algo a estos grupos de producto que lo explicaré un poco más adelante tiene que pedirlo de una manera que siempre sea similar, que siempre esté estandarizado y para el desarrollo, para el desarrollo lo mismo por mucho, por mucho que yo sepa que, o sea, como, como, como he comentado antes, el objetivo es publicar extensiones de Azure DevOps que sean consumibles. Entonces, tiene que haber un estándar, que el estándar tiene que ser eso. Tenemos que desarrollar extensiones de Azure DevOps que sean consumibles o que estén apificadas, lo que sea. Pero tiene que estar, tiene que estar estandarizado. No puede ser... Que los web se consuman desde Azure DevOps y los SQLs pues de otra manera distinta. Tienen que consumirse todo del mismo modelo. Además, si el modelo de documentación de mando y desarrollo es el mismo, significa que una persona que esté en un grupo de producto puede trasladarse a otro grupo de producto, aunque nunca haya estado en, el, en otro grupo de producto. ¿Por qué? Como os comentaba como comentamos antes, puede haber un pico en, en enero en el que me pidan... Muchos servidores. Y un pico en, en junio en el, que me pidan, en, en el que me pidan pocos servidores. Si yo estoy en un grupo de producto que desarrolla WAF y me piden evoluciones sobre mi producto de WAV, eh, a lo mejor en enero me piden muchas, pero en junio me piden pocas. Y en cambio en junio a los de SQL les están pidiendo muchas, porque es cuando hay más cargas de datos. Pues una persona puede trasladarse a, de un grupo de producto a otro. Por eso tiene que ser una estructura líquida para que las personas... Pueda moverse de un equipo a otro Entonces esto es bueno Tanto para el, para el ecosistema como para los proyectos Ven todo lo mismo y el ecosistema funciona de una manera líquida Vale Nosotros pues, Ahora mismo os estoy comentando que Ofrecemos multitud de recursos de autoconsumibles A los proyectos Todos no vale, Es imposible Azure saca nuevos tipos de recursos cada mes O cada 15 días O saca nuevas evoluciones Un grupo de producto no puede estar Tan al, tan al día Como está Azure es decir, Si yo tengo que personalizar El despliegue de un SQL para Con lo que nos está diciendo Ciberseguridad Para producción Y saca Azure una nueva versión este mes No la puedo, no la puedo tener A día uno Lo que se hace es En vez de actuar de manera proactiva, que era lo que se venía actuando muchas veces en muchos proyectos, la proactividad es muy importante en nuestro mundo, y lo sigue siendo, nosotros como grupo actuamos de manera reactiva. Si yo como desarrollador de infraestructura gasto un mes en, no sé si sabéis, Azure ha sacado hace poco una nueva funcionalidad, que está en, que está en beta, para poner a los keyboards eh, RBAC en beta-access-policies, Pongamos que yo gasto un mes como grupo de producto en desarrollarlo y ponérselo a, a todo el mundo a disposición, pero nadie lo va a usar. Entonces, he gastado un mes en algo que nadie va a usar, en vez de gastar ese mes en algo que otro equipo va a usar. Aquí lo que se hace es, cuando no hay una evolución, tiene que llegar el proyecto a pedírselo al grupo de producto para que lo desarrolle. Si yo como proyecto voy a empezar a usar... En mi proyecto Voy a empezar a usar El RBAC de los Keybones Se lo tendré que pedir al grupo de producto Para que, para que lo desarrolle Si sí se parece un poco Al modelo de ventanilla Que hay, hay que pedirlo pero es, un modelo, pero es un modelo de desarrollo Yo lo que pido es un desarrollo es algo, un poco Se parece pero es algo distinto Aunque Si sí hace que el proyecto que llegue Tenga que esperar Pero lo bueno es que solo va a tener que esperar Un proyecto una vez Porque porque ese desarrollo que se haga va a estar disponible tanto para el demandante que obviamente porque es el que lo ha pedido como para todo el mundo para, para, para, todo, para todos los proyectos se pone en el mismo en, a disposición en la misma organización de Azure de DevOps por lo tanto todos los todos los proyectos que estén en mi organización de Azure de DevOps van a poder consumirlo cualquier proyecto nuevo que llegue y lo vaya a querer utilizar lo va a poder consumir Vamos a ver ahora cómo, cómo se desarrolla la, la chicha de esta historia. Esto que estáis viendo aquí es pues, un código PowerShell, que obviamente no nos puede gustar o puede no gustaros, pero no es imprescindible. Azure pone a disposición, tiene una API REST, entonces el despliegue de la infraestructura se puede hacer en cualquier lenguaje, en el que os dé la gana, ya sea en Python, en .NET, lo que os dé la gana, podéis, se puede desplegar infraestructura y seguro que alguno de vosotros ya lo estáis haciendo. Nosotros lo que hacemos es hacer eso mismo en PowerShell. Customizamos un despliegue. Si tengo que hacer una customización de un despliegue de un App Service Plan, te voy a decir, pues mira, por ejemplo, yo le ofrezco a, al proyecto que, que lo vaya a consumir, que me tenga que decir el nombre del, del Service Plan, le doy a elegir el SKU y le doy a elegir los hilos los que, tiene, que tiene el Service Plan. Pues yo internamente hago ese desarrollo para desplegarlo. Ese desarrollo de despliegue, que se va a poder reutilizar, se publica como paquete Nugget en un feed de, de los artefactos de Azure DevOps, ¿eh? que veremos, veremos cómo se hace. Ese artefacto se va a publicar en un AKS, lo que significa que va a estar apificado para consumirlo desde cualquier lado, y nosotros lo que lo hacemos es consumirlo desde Azure Pipelines, como os he dicho, llega el proyecto y lo consume desde Azure Pipelines. Entonces, Vamos a ver cómo se integra todo esto y cómo se desarrolla. Este caso, este caso de aquí es un Cloud Environment que yo me he desplegado. Si yo fuera, si yo fuera un proyecto que voy a hacer mi desarrollo, pues me he desplegado un, mi Cloud Environment de nombre Donet01. Aquí tengo acceso a los tableros para, para organizarme mi trabajo libremente, no, cada proyecto puede organizarse en el modelo que quiera utilizando los tableros los de Azure DevOps no, no se obliga a cada proyecto a trabajar como, como con un estándar, sino que hay diferentes estándares, cada proyecto necesitará diferentes maneras de interactuar se ofrece también el repo y las pipelines, que es donde, donde quiero llegar yo me he desplegado para esta, para esta demostración si me carga una parece que me quiere cargar, una release en la que voy a desplegar un App Service Plan. Simplemente. O sea, bueno, si yo imaginaos que mi objetivo es esto: desplegar un App Service Plan en Azure. Entonces, el Cloud Center of Excellence hará puesto a mi disposición una extensión para desplegar y eliminar o operar este App Service Plan. Entonces, si edito mi, mi pipeline. Vamos a ver que aquí tenemos las tareas. Aquí yo lo que he hecho es meter una tarea de PowerShell para ver si existe. La, la, la extensión, que es la que voy, el, el, el desarrollo de ese despliegue de la infraestructura, mediante el cual yo voy a desplegar Azure Pipeline. Yo únicamente le he metido como parámetro el resource Group Name y el nombre del App Service Plan. Ya sabéis que el App Service Plan para desplegar también necesita un SKU, necesita el número de hilos... Necesita, necesita varias, varios parámetros, ¿eh? pero únicamente estoy parametrizando uno de ellos. Luego ya me he hecho otra tarea sobre PowerShell para ver si existe, que es igual que la primera, hace un, hace un, hace un get del, del grupo de recursos, lo elimina con otra extensión y luego vuelve a comprobarlo. ¿vale? Esto es una demo muy chorra, pero claro que esto lo podría utilizar como os he dicho antes. Yo podría hacerme un calendario en el que, los, eh, que cada día a las 8 Utilice mi deploy para desplegar la infraestructura y cada día a las 5 de la tarde utilice el remove para eliminarlo. Aunque mi proyecto se acabe por cualquier cosa y lo tengo que renomar dentro de 5 meses, pues simplemente lo tengo que desplegar. Esto va a ser idempotente, lo puedo desplegar tantas veces como quiera que va a ser igual. Si voy a, para no, Como esto tarda unos 5 minutos en desplegarse, voy a mostraros el, el log de cómo quedaría. Que, que lo que hace es la tarea de PowerShell chequea si existe. Al principio no me devuelve nada. Se despliega en la, en la tarea de la extensión que, que vamos a desarrollar. Volvemos a comprobar si existe. Aquí ya me ha devuelto pues que ta, ta, ta, ta, ta, ta, un App Service Plan en mi Resource Group que yo me he creado, con el nombre que yo me he creado y el resto de parámetros. <coughs> la elimino con la tarea de, de eliminación. Vuelvo a chequear que no existe y evidentemente pues no existe. Vale. ¿Cómo hemos creado todo esto? ¿Vale? Para, para desarrollarlo y publicarlo, para que se pueda autoconsumir. Punto número uno. Se desarrolla un componente. Eh, que en este caso, pues, ya os digo, el idioma va a ser PowerShell, pero podéis utilizar el idioma que vosotros queráis para, para realizar este, este tipo de desarrollo. ¿Qué es un componente? Un componente son las funciones básicas de despliegue, es decir, en este caso para un App Service Plan tendré las funciones básicas de despliegue, de eliminación o de las operaciones que nosotros queramos de un App Service Plan. Si yo quiero hacerle un resize a ese App Service Plan, pues pondré a disposición las funciones de ese resize para el App Service Plan, lo que yo necesite. ¿Por qué lo componentizamos? Porque hay veces... Que a lo mejor si yo quiero hacer una mega integración en la que voy a reutilizar el App Service plan o una de Application, es decir, eh, yo tengo otra integración distinta en la que yo me voy a desplegar a de Application. Pues en vez de desarrollar la función de despliegue de una de Application en n, proyectos, en, en n desarrollos distintos, lo voy a componentizar de tal manera que sea reutilizable. ¿Vale? Entonces... De ahí los componentes. ¿Qué metemos en un componente? Pues paso número uno. Los scripts. ¿Vale? Al ser PowerShell, esto lo que lo modularizamos en funciones. La primera función que yo me he hecho muy sencillita. Función de test de parámetros. Pues por ejemplo, desde gobernanza nos dicen que no se puede desplegar un service plan con mayor longitud de 25 caracteres. Pues. En, los, en el test de los parámetros, lo compruebo que no tenga más de 25 caracteres. Haría lo mismo para la eliminación y luego el deploy. Desde Gobernanza nos dicen que todos los App Service Plan que se vayan a desplegar tienen que ser en West Europe, con Tier Basic, con dos workers y de tamaño pequeño. Pues esto es lo que iría en mi, en mi desarrollo. Que lo único parametrizable sería el Service Plan. Aquí les digo, es, es un desarrollo muy pequeño. ¿vale? Pero dadas las características que ofrece Azure, pues hay desarrollos obviamente mucho más grandes. Para desplegar un WAF, todas las integraciones que tiene, pues el desarrollo es mucho más grande. Aquí, pues, al ser una demo, pues hacemos, hacemos algo simple. Y esto es el código de mi despliegue. Este código de despliegue lo, podemos, lo podría utilizar en, en otros scripts para desplegar apps planes. Plan. Es, es bastante sencillito, si conocéis un poquito de PowerShell. Luego, ¿qué tengo que hacer? Como hemos recordado, ¿vale? Como os quiero recordar que el siguiente paso de hacer el código era empaquetizarlo en un artefacto. Para empaquetizarlo en un artefacto, lo que hago es eh, hago un punto un en el que digo las versiones de los paquetes que voy a utilizar, me hago un nusped como definición de ese paquete nave y una pipeline que voy a, desple que voy a desple que nosotros desplegamos desde Azure de DevOps. Esta página en YAML lo que hace es llamar a, a una template de... lo tengo por aquí... que lo que hace es... Eh, obtiene eh, calcula la versión de del, del artefacto, coge las dependencias de los otros paquetes del archivo de package, crea el packet y lo sube, a y lo sube al feed de Nugget. Entonces, eh, ¿Sí? con esto ya tendríamos y lo subiríamos a una nueva Pile a una nueva pipeline eh, de, de Azure DevOps, ¿vale? de, de las en la integraría Yo no la tengo aquí eh, desplegada porque esto, se, porque esto es un proyecto, un consumidor, no es desplegable, pero sería, sería importarla en pipelines y desplegarla. ¿Sí? Y luego, por otro lado, tenemos el servicio que es. Lo que va a consumir el componente, ¿vale? el, el consumidor, que tendría dos partes. ¿eh? Esa, si nos vamos a. Ponemos a la presentación, ¿vale? veríamos que ese artefacto lo voy a llevar a un AKS y lo voy a poner disponible. Estaríamos en esta, en la parte de la derecha, en el AKS. Para llamar al AKS, lo primero que hacemos es una llamada cómo vamos a llamar a ese desarrollo que yo me he hecho ¿Vale? eh, en este caso pues otro script de Powershell que va a recibir los parámetros de despliegue del su group y el service plan y otro opcional de parámetros que, que no voy a entretener en explicarlo ¿vale? porque son estos son sería si yo quiero hacer el despliegue en vez de por parámetros por, por un JSON pero yo lo he utilizado realmente por, por, por parámetro directo entonces cogemos esos parámetros y se lo mandamos al, al y, y desplegamos el, las funciones con el, con el deploy si recordáis, el deploy es lo que yo me había hecho al principio para el despliegue y el test pues para testear, para testear las funciones haría otro parámetro de otra otra función de joder, de eliminación y ya por último ¿m? otro llamen que lo que hace es desde el AKS importarlo que no puedo aquí por confidencialidad con el, con el cliente no puedo, no podíamos demostrarlo pero si os vais a vamos en, en google tenéis tenéis diferentes formas de importar un Nugget en un AKS que nosotros lo hacemos una KS esto realmente se puede consumir desde cualquier desde cualquier sistema vale ya sea pues un Azure Rambook una web app donde sea se puede consumir desde donde sea ¿Vale? Esto lo, publica, lo publicaríamos mediante otra pipeline, ¿Vale? también eh, le diríamos el, un dockerfile para instalar las dependencias, un package.config ¿vale? de todos los componentes que voy a utilizar y también hacemos la, la documentación y un swagger como contrato API de, del despliegue que vamos a hacer, porque al estar en un Kubernetes va a estar APIficado y se, puede consumir no solo desde, se podría consumir no solo desde las Azure Pipelines, ¿vale? desde una RLX, Sino llamando a la API si tenemos las credenciales suficientes, está claro. Y ya por último, lo que hacemos es la extensión propia de Azure DevOps. Que esto lo hacemos en, en dos pasos. Dos, haríamos dos extensiones: una de deploy y una de remove. La de deploy pues, para desplegar, la de remove para eliminar. Y aquí lo más interesante es que es una esto lo tenéis también en cómo desplegarlo en Google. Si buscáis cómo, cómo crear extensiones que sean de build-release, ¿vale? os, os aparecerán los scripts, que son la parte que hay una parte que yo no puedo, mostr yo no puedo mostrar. ¿Mm? Tendremos entonces la visibilidad, a, tenemos una pipeline de despliegue de build-release. De ¿Mm? eh, eh, eh, eh. Y luego los, los parámetros que quiero incluir. Que yo voy a pedir la service connection, que lo voy a llamar, que va a ser la subscription, el resource group name, y el service pass name. Y se va a integrar, esto es lo que va a hacer la llamada al consumidor, es decir, a este a los scripts. El deploy pues hará el, la llamada y le pasa, o sea, el, la tags de deploy hará la llamada a este archivo de deploy con los parámetros que yo había introducido. Y ya por último... Nos creamos la, un pa, una, otro YAML de despliegue de la propia extensión en Azure DevOps. Es decir, este, esta pipeline sería lo que nos despliega las redes que hemos visto antes, la, las extensiones de despliegue y de eliminación. Serían, serían estas. Las, sería la pipeline para desplegar en el Marketplace esas extensiones esto lo que hace es la pone disponible en el marketplace, pero luego la tenemos que instalar en el método de organización yo la, yo la instalo en el marketplace de la organización que yo quiera pero eso solo la pone disponible si lo despliego, luego tenemos que instalarla no os, no os olvidéis que suele a mí me ha solido pasar alguna vez y he dicho por porque, porque no está disponible solo pone disponible en, en el marketplace y, y, y nada, esto es perdón esto ya sería cómo como poner a disposición de todo el mundo esas consumiciones de extensiones de Azure DevOps de, de infraestructura. Creo que me he pasado un poco de tiempo, ¿vale? un minutillo, pero vamos a pasar ahora pues ya para finalizar a un turno de preguntas y respuestas. De nada, pues Muchas gracias por, por haber prestado atención a esta charla.